Estamos equipando, ya habíamos equipado este año a seis unidades educativas, equipados. Pero también quiero decirles, en la construcción de nuevas unidades educativas, especialmente del nivel secundario, se incorporan, se incorporan los laboratorios y los talleres. Esta mañana con el hermano alcalde rápidamente nos hemos ha reunido, han llegado a cinco proyectos, tres temas educativos y un tema de los cinco proyectos que ha aprobado el hermano alcalde para la ciudad de Oruro en mi recomendación a los padres de familia pero también me he pedido profesoras y profesores cuando están haciendo proyectos de, edu de infraestructura educativa recomiendan que tienen que incorporar espacios o aulas para laboratorios y talleres para los 10 colegios una inversión de 62 mil 865 bolivianos en este momento, para 10 unidades educativas, para un total de 4.725 4 estudiantes, estudiantes del departamento de la ciudad de Oruro.